Entonces pasamos ahora... Ah, ¿qué pasa si quiero... ¿Qué pasa? Acá yo estoy, yo busqué por Carrasco. Busco por Carrasco. ¿Qué pasa si yo quiero limpiar la búsqueda? Quiero que traiga todos los registros. Debería tener un botón acá, que sea el botón de limpiar, para que me quite todos los criterios de búsqueda. O podría ir haciendo clic en este, porque yo agrego varios criterios de búsqueda y me aparece una fila por cada criterio. Y si quiero ir borrando los criterios, los... Elimino de acá y después le doy buscar. Y ahí estoy haciendo una búsqueda sin criterio de búsqueda. ¿sí? Pero para que el usuario no tenga que borrar uno por uno todos los criterios que tenga agregados, podríamos agregarle un botón acá que diga limpiar, digamos. ¿sí? En el botón limpiar del, del filtro, quitas los filtros nomás y, y mandas a cargar la página sin los filtros puestos. Pero si, si tenés seteado la variable de los filtros, estamos hablando de que aquí en 6 personas, si tenés seteada esta variable, vos tenés filtros seteados si vos mandás a, car crear, a cargar la página y tenés seteada esa variable, van a estar seteados los filtros necesitas un botón o algo que te, que te quite esta variable, te saque los datos que están en esa variable entonces, si vamos a la configuración del filtro en eventos, vemos que todo nos creó un, un evento limpiar y este evento lo maneja todo, o sea, cuando todo lo genera, debería mostrarse a la hora de que el, el filtro esté seteado, ¿sí? No se está mostrando porque nosotros no agregamos ninguna función para configurar el filtro. Tenemos que ir acá, y así como configuramos el cuadro, el formulario, también se puede configurar el filtro. Voy a copiar esta función, y acá config, un bajo y un bajo, nombre del filtro, que es filtro. Entonces, cuando voy a configurar el filtro, yo me pregunto, ¿tengo datos para el filtro? Si tengo datos para el filtro, seteo esos datos en el filtro. De lo contrario, no hago nada y dejo que la función se termine. ¿Sí? Con esto, si cargamos de nuevo la función, el cuadro, ¿ven? Ahora me apareció el botón de limpiar porque tengo un, algún filtro seteado. Se si agrego el número de documento, 31 1 1 le doy a buscar otra vez, vemos que sigue funcionando y con un limpiar, ¿qué pasa? Pasa nada. ¿Por qué? Porque no lo programamos. Otra vez. Entonces lo que tenemos que hacer acá nada más es hacer un EBT y un bajo y un bajo, nombre del filtro, filtro, y bajo y bajo ¿cómo se llamaba el evento para limpiar? El evento del filtro, Cancelar. ¿El cancelar recibe algo? No, no. Y lo único que tenemos que hacer es quitar esta variable. Un set es lo único que tenemos que hacer. Ok, ya programamos este botón. ¿Ahora va a andar? Sí, señor. Entonces, podemos buscar, podemos limpiar.